los libros de historia del arte, historia de la moda, porque de ahí podemos sacar referentes qué ha sucedido atrás de la historia del hombre, sus primeras vestimentas, tendencias de color, forma. También nos interesa buscar eh, qué es lo que está pasando con los nuevos exponentes de la ilustración, con las zonas nuevas técnicas, en qué están, eh, eso también nos sirve como para ver nuestro trabajo en relación a lo de ellos, eso también nos sirve de inspiración. Illustration Now, eh, elegí Facha. Es una obra inspiradora, eh, llena de talento, eh, donde se muestra un amplio abanico eh, de ilustradores de moda a nivel mundial, eh, procesos creativos, eh, técnicas, visiones, eh, donde el trabajo en común es lo hecho a mano. Yo escogí este libro que habla sobre la historia de la moda. Porque a nosotros como ilustradores nos parece súper interesante conocer el origen, la evolución y cuáles son los estilos a través de la historia de la moda. Esto nos, nos ayuda a darnos cuenta de que la inscripción de moda y la moda en sí mismo eh, están súper interrelacionadas. Nuestro trabajo consiste no solamente en dibujar o copiar lo que está haciendo un diseñador de moda, sino que nosotros también tenemos una propuesta eh, propia.